¡Volelo! ¿Qué galletas? ¿A café o Los saludamos desde este lugar donde pepenamos letras, donde sacamos libros de la basura porque encontramos cosas bastante rescatables y vinimos a tirar otros, pero eso sigue siendo un crimen de lesa humanidad, sin importar la calidad de los libros que estamos tirando. Ya empezó el muerde lenguas, letras, libros, galletas. Y basura, y libros que son basura. Exactamente, son, es el 2017 en hora, 20, 20 horas. No, 2017 ah, en eh, horas. en horas. Ocho de la noche con 17 minutos. Todavía faltan 40 segundos para que sea el 2018 en horas. Y saludamos a toda la audiencia que nos escucha a través del 96.1 de y FM. Y uno de escuchan en www .resistenciamodulada .com. Y a los que nos pueden ver a través de nuestro Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter, arroba R modulada. Si ustedes tienen, si están en su casa, métanse al Facebook de Resistencia Modulada. Búsquenos en Facebook, denle un like. Y vean la transmisión en vivo, por favor. Porque aparte, si van si van a ver la transmisión en vivo, van a encontrar que tenemos invitado en cabina, o además, eh, ya amigo de la resistencia y ya amigo de los muerdelenguas Y los sí. escuchas también lo van a reconocer. Vamos ¿sí? a tener, creo que en esta primera sección, no creo, estoy seguro en esta primera sección, vamos a tener una entrelengua, porque yo sé que ustedes y nosotros extrañamos las entrelenguas, así que, pues vamos a la entrelengua, ¿no? Vamos a la entrelengua. Lo están escuchando aquí en su programa favorito de Letras, Libros, Galletas y Entrelenguas. Que venga, Doc. Y recuerden, amigos, el cambio está en el... Es que pusiste ¿sí algo, ¿no? Y bien acelerados porque el doctor Arqueles tomó mucho café, es que llegamos a esta entre lengua, Luisito. Oh, llegamos contentos porque entre, entre hablar de libros basura, también queremos hablar de textos que vale mucho la pena leer y sobre todo escuchar, y para eso tenemos a un invitado, que ustedes ya lo conocen, él es Carlos Adel, Carlos con, K y con z, bienvenido Carlos. Bienvenido, gracias, maestro. Luis. gracias Mago, un placer estar aquí no, nuevamente. Un placer tenerte en la cabina de y que nos vengas a contar de tus nuevos proyectos y de todas las locuras, empiezas a hacer <risa> nada más con tu lengua y tu garganta. Exactamente, pues es muy hermoso la oralidad, ¿verdad? Todas esas expresiones. Ustedes, exactamente, ustedes, Deben recordar que Carlos Satt es un artista de la palabra hablada. Él escribe poemas para transmitirlos corporalmente eh, con su voz, con, su, con, tu, con toda su presencia. Y pues es otra manera de entrarle a la poesía y sobre todo de involucrarse con la poesía. ¿Tú te consideras un poeta, Carlos Satt? Claro, sí. Un sí. poeta del spoken word y sí, de la performance. Es decir, un poeta que hace obras con su cuerpo y su voz. Y de eso vienes a hablar porque también realizas talleres. Claro, fíjate que tengo la fortuna de ser el maestro de poesía en voz alta de la UNAM para Casa del Lago. A mí nada, más. nada más y nada menos. Uh -huh. y, que, y quiero invitar a los escuchas y a las escuchas a que asistan a este taller que va a comenzar el día 19 de abril. Y van a ser 12 sesiones hasta el 28 de junio, los días jueves de 5 a 8 de la noche. Y esta es la última semana para poderse inscribir aún en oh, Casa del Lago. corran! Corran, corran, corran. Aún pueden inscribirse, hay algunos descuentos. Y bueno, pues es una, es una experiencia maravillosa. Se preparan las personas de una forma profesional. Abre, aprendemos muchas técnicas como etnopoesía, polipoesía, guturalidad, repentismo, sones, barrio, hip hop. Spoken War, Slam Poetry, son muchas técnicas mundiales que, que vemos. Es gente que ya, lee, que ya está entrada en la poesía o puede ir cualquiera que... O cualquier que, mortal entre, como nosotros. Cualquier cualquiera. mortal y cualquier inmortal puede asistir, cualquier edad. Bueno, a partir de 15 años es lo sugerido porque también se requiere un trabajo emocional, trabajamos también con el interior de las personas, porque para este tipo de poesía se requiere sacar el foa, sacar la bestia. <risa> y se pone un poco denso como para que vaya gente menor de edad. Pues sí, porque trabajas cosas interiores que, que tienes que, que expresas y que trabajas trabajas con tu amor propio en el escenario, ¿no? Entonces, sí, Además tiene... es la segunda vez que impartes este taller, ¿verdad? Sí, ese... ¿Cómo fue tu experiencia en primera? Pues fíjate, ya lo he impartido en otras ocasiones, eh, sin embargo en esta ocasión que se imparte en Casa del Lago es maravillosa. Hubo 10 asistentes, y que me parece muy bien para... Es un, pues, es un buen equipo, ¿no? Es un buen equipo. Todos los que han dado talleres culturales sabrán que Ajá, es un, una buena cantidad de asistentes. Exactamente, yo estoy sorprendido porque tengo un señor de más de 60 años que mm -hmm. es de los abuelos lectores de, de, de la UNAM. Tengo a un contador... Tengo a dos chicas que son mellizas. Bueno, que... si es contador, puede contar historias. <risa> sí, es, es muy surtido y es, muy, es maravilloso. Eh, el día de mañana, una de las chicas, de hecho, está participando en un ciclo en el Centro Cultural de España. Oh. Otros dos chicos que es este, seuciados, ya tienen algunos eventos de hip hop y rap. Es decir, que sí. O sea, puede entrar bien. banda que le gusta el hip hop, banda que le gusta la escritura y que diga, bueno, es que yo no sé leer muy bien, me quiero involucrar más, quiero saber. O tal vez también personas que... Están estudiando Humanidades o Antropología y se interesan por la transmisión oral. ¿no? Exactamente, sí, de hecho eh, hay, una, hay un chico que estudia Lingüística, una maestría en Lingüística, y se metió interesado en esto, porque vemos muchas manifestaciones de todo el mundo. Vemos, por ejemplo, cómo es el arte de la mixteca con los maromeros. Vemos oh. este, los trovadores, las topadas. Además Entonces, dijiste algo bien importante la vez pasada que viniste aquí, Carlos. Que le decimos spoken word y parece que es una palabra muy nueva o un concepto muy nuevo, pero que nosotros ya lo hacíamos, ya hacíamos spoken word en el tiempo precolombino. ¿no? Exactamente, desde la época prehispánica y desde que inició la humanidad. Yo cada vez estoy más convencido que la poesía está en la boca de todas las personas, los merolicos, los vendedores ambulantes... Llévelo de 10, de 10, de 5, de 5, un besito, sí, un corazoncito, verdad. lo que no, usted quiera, apretadito. Los vendedores de colchas. O sea, se volvió, famo, se volvió Ay, famoso, en, en invierno siempre se vuelve famoso el vendedor de colchas. Sí, de que hay, porque sabe vender. Los que saben vender cobijas, los que venden flores en el metro, había uno que decía, llévese su rosa, su lili, su perfume de gardenia. Wow. O sea, él ya estaba tan metido, más bien, él, se ha metido tanto en la canción de perfume de gardenia, es que lo podía vender así, a mí se me hacía maravilloso. Claro, la, la poesía en voz alta es algo que está al alcance de todas las personas y que además es universal. En cualquier cultura del mundo hay una forma de cantar el nacimiento de una persona, eh, un, una derrota de, de la nación, el sí, amor. Ver, seguramente alguien estará pensando ahorita ya instigado, pensando, a mí me encantaría, este es el pensamiento que puede tener, me encantaría tomar el curso de poesía en voz alta, pero soy muy tímido soy muy tímida, oh. me da miedo la audiencia, no, me, no puedo hablar frente a la gente, me paralizo cuando estoy frente a multitudes. ¿Qué les dices a esas personas? Que son súper bienvenidas. De hecho, la mitad de las personas en mis talleres son personas muy tímidas, oh. y que están buscando precisamente una forma de poderse expresar. Este Es maravilloso porque yo voy viendo cómo trabajan este, su autoestima, trabajan su propio autoconocimiento que tiene que ver con eso, ¿no? Ay, la verdad, la poesía más alta cambió mi vida y yo se lo puedo decir a la gente creo. porque finalmente desarrollar una habilidad como estas pues levanta la autoestima de cualquiera, siente que ya puede hablar frente a la gente oh, puedes aprender a decir sí o decir no exactamente, hermano? eso es lo más difícil del mundo <risa> sí, sí, para expresar tu opinión Sí, sí, sí. Sí, pues estoy encantado de, de, de este taller que va a comenzar. Le repito, aún pueden inscribirse esta semana. Tiene un costo de $1,400 pesos uh -huh. y tiene un descuento para estudiantes y e incluso 50% de descuento me parece ser que que busquen en la página de Casa Dale. de la web. Sí. sí, sí, sí. En Casa del Lago, tanto la página de internet como el sitio de Facebook. ¿verdad? Exactamente, ahí, está ahí se está ofertando. Pues bueno, si me permiten, me, me encantaría pues, compartir sí, un Sí, por favor. Claro, so, eh, si, si me das sí, chance, sí. solo leo dos comentarios que ya nos llegaron a... Porque también te competen a ti, Carlos. <risa> okay. Nos llegaron a la transmisión de Facebook Live, dice... Eh, Justin Rincón, excelente Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión Felicidades, eso sí, te gracias. incluye a ti Maestro gracias. Carlos, y dice Gabriela Chávez Qué grato es escuchar jóvenes con la Conciencia despierta y que mueven Conciencia, saludos gracias, a todos, gracias, saludos Gabriela, eh, muchas gracias genial, a ti, también genial, quiero genial. Mandar saludos, eh, me encontré una radio Escucha por ahí que te mandaba saludos ah, En una fiesta y fue súper padre Ojalá nos esté escuchando ahí pero fue, fue muy agradable, Maestro Carlos Ahora sí, el Facebook y la Transmisión es suya Ok, bueno, voy a empezar con un breve poema en aguas y voy a continuar otro. Este poema en aguas se lo quiero dedicar a mi abuelita y a mis tías de Puebla que me están escuchando y a toda mi familia que también me está escuchando. <tose> Amo Mokawas, Pampa ni Mistlazochtla ni Mistimacas, y, mis mis y Namozochtli. Alégrate, mi verdadero amigo, mi verdadera amiga. Con las flores, con los cantos, levántate mientras permanezco en pie, mientras escribo, mientras habito este poema, porque aquí, aquí no es nuestra casa, ni cantocha, ni tendremos que irnos allá, donde verdaderamente nace la amistad, enamorada de los descarnados, pero antes, antes, porque te amo, Pampa ni Mistlazochtla, quiero entregarte mi libro de flores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 y cuando amanece colibra en el resplandor oceánico que solo aparece si aparece en tu cuerpo, si solo en tu medal se humedece. Eres un brotar de espinas en la prolongación de un, en el petalar de un, en el erectarse de un pétalo. Eros, cuando el gallo cante el silencio, cuando la flama enciende el incendio, pronta a ser mar, romper de olas, polar, en tu derretir, tropical, en tu derretirte, global, planetaria, cósmica, erosa, atmósfera de labios en cada singular rito de la naturaleza, en cada palabra, de su aparear, polen, caricias, cacería de cebras, babuinos, gacela en su sabana. Eres el amor, soy el amor, somos el amor, eres Eros. Vamos, aplausos radiofónicos aquí y ¿Aplausos también. Aplausos con la lengua. Y también se dan aplausos del otro lado. Oye, qué genial, qué geniales es podemos. Yo sí le entendí ese de Nimisla Bueno, claro, esa palabra nada más. Te amo. Porque sí. se difunde mucho, ¿no? Exactamente. Sí, sí, no, sí. Suena tan bonito. ¿No vas a dar algún día un taller de náhuatl? Este, es probable. Eh, por el momento aún lo conservo en mi corazón. Para mí, una persona que soy un indi No soy indígena, sin embargo, soy un náhuatl. Mestizo. Toda mi familia es indígena hasta antes de mi madre. Eh, mi familia llegó a fundar Santo Domingo Coyoacán. ¡Oh, genial! Eh, Saludos a Santo Domingo. Y perdimos la lengua. O sea, mi genealogía se perdió la lengua, pero afortunadamente les nací yo, que la recuperan de una forma artística y, bueno, nunca más se perderá en mi sangre esta. Porque es parte de conocernos, volver a nuestras raíces. Exactamente, exactamente. ¿Qué mejor manera de volver a tus raíces por medio, sino por medio de la palabra y por medio de la realidad? Yo creo que... Van a llevarse mucho los que vayan a tu taller. Esperemos que sí, porque tenemos algo muy maravilloso. A mí me interesa mucho que las personas que asistan conozcan las lenguas indígenas que se hablan en México. Eh, vemos mucho de lenguas indígenas, vemos de otras culturas ancestrales, vemos mucho sobre la comunidad negra, sobre los las Inuits y los Inuits de Alaska. Ah, claro. ¿No? Es, es amplio. La que, también, de... que también tienen una larga tradición de, de oralidad sí. y de poema, o más bien de canto. De guturalidad. De, de guturalidad. natural los cheroquis, híjole. Hay tantos cantos, umiai, pai pai, que son los... Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Y esos son poemas, no poemas. Es increíble, pues. Entonces, la invitación está, ¿tienen esta semana? Tienen esta semana para inscribirse directamente en la Casa del Lago. Tiene un costo de $1,400. Y si tienen dudas al respecto, pueden escribir a Casa del Lago ahí en Facebook. Ah, eh, nada más por ahí lo buscamos No, también tienen su página ¿no? Tienen su página de internet sí. mx Exactamente, Exactamente. Pues búsquenle ahí, todavía quedan Muchos lugares ahí, atásquenle el salón Al maestro Carlos Además se van a llevar un maestro que De esos con los que pues te las vas a pasar bien él, a él es pura buena vibra ya lo, ya lo ven ustedes y ya lo escuchan Trae pura buena vibra y trae, trae calor y sabor Para todos Exacto. lados está bien. Carlos, te damos mucha suerte y que ese público llegue a tu taller. Gracias Luis, gracias Mago, les agradezco mucho, y muerde lenguas, hay que seguir mordiendo la lengua. Gracias. Exactamente, muy bien Carlitos, ojalá si sí se te llene y ahí, si se llena... Luego nos traes a los alumnos. Sí, eso es Uy, sería un, placer, bien, en, sería un placer. Como en final de taller para que vengan aquí a. presentación ante la asociación. Para junio. ¿Para oh, junio? ¿Para sí, junio? ¿Para sí pues acá andaremos. Ah, gracias, ah, gracias. Bien, pues perfectamente. Pues, pues pasita, Luis. vamos a escuchar una rola Va. y regresamos a este programa de letras, libros, galletas y basura. Esta es la banda Jerez. Basura. No. Así se llama la canción, sí, basura. Bien, don sí. Carlos. <risa> Muchas gracias, Carlos. Muy chido. Sí. sí. A, la tía, a ver, a ti los dos, ¿eh? Además, ahora sí. Ponlo, <risa> chido. Carlitos, gracias, muchas, gracias. Todos, muchas gracias. Y ahora sí, güey, chido. Sí. Bueno, gracias. bueno, gracias, con permiso. Vale, sí. Buen sí. camino. ¿Qué es, eso? No mames, sí, ponlo, güey. ¿Qué dice? Que nos ¿Qué? puso, nos puso este, la, el audio del que vende los... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Oh! Es el de las colchas. Está bien chingón. Colches. Buenas ¿No tardes, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos dicen vale. en el Facebook? En el Saludaron desde Jalapa, Carlos Sattler. Saludos. Amancio El programa, el programa sí. es cool. Ah, es fan, también. qué buena onda. Está en una de mis besos, pero Qué era, padre. Pues, Vamos a ver, desde ah, ayer parecí, nos parecí, estás diciendo que deberíamos ir a ver en bola Pantera Negra. Saludos, Mordelego, Saludos, Elena. Saludos, Saludos, Saludos. Saludos. La pantera negra. Saludos. Saludos. Yo también, pero la vuelvo a ver. Vamos este a tener otra invitada. No, no, no, en dos semanas. Viene. No la borré. La... Sí, sí ah, la borré. Fuerte, no, no, no. Que se corte, que se corte. Hay para otra, hay para otra. Sí, no, no, no, no. Y ahora sí, ¿quieres esto? Bueno, no, si no dejes se que se, se, se apague. Se <ríe> apague. <ríe> si no, lo, lo ponemos a otra semana. Ahora sí tiene mucho pinche frío. Ahora sí se les cayó la nada. Ahora sí les. Ahora sí, pues en la verga. No <ríe> ser... días de primaria. Va a ser, ¿Cómo? Va, ¿Cómo? Va, va a ser después. <ríe> sí, somos no, días de primaria. <ríe> Yo creí que iba a estar como casi todo el programa. Ah, lo hubiéramos dejado. No, que okay. sí, No, ¿no? no era, era lo que... Uh -huh. creí, pero, sí, sí, porque... porque... Oye, regalan un tiempo ahora. Sí, 30 chingando. segundos, muchachos, prevenidos. Sí, más bien mi plan era eh, si que, que hablaran, ¿no? Carlos y también la... Pero igual, mejor que uno cuando la ha Sí, mejor. Así cada quien tiene... Sí, tiene Nadie sí. se va pisando. Sí, sí, sí. sí. Saludar Otmanrel Gadolel Otmanrel No se apago Gadolel Banda qué Estamos tratando de hacer uno de los programas más eclécticos que hemos tenido, Luisito, porque después de escuchar la excelente poesía oral de Carlos Arle, escuchamos a Banda, Jerez. a Banda Jerez con Eres Basura, o Basura, según como lo quieran buscar en, en YouTube. Yo no había oído a la Banda Jerez, pero es folclórica. A mí, a mí me suena algo que escuchaba en el CCH, vamos a ver. Y aparte, ya que estábamos hablando acerca de la oralidad de los merolicos Que dijo Carlos Arles Vamos a hacer una, un, bre, un breviario En nuestro programa de Elite Basura Y vamos a poner este maravilloso ejemplo de oralidad Escucha, Ahora sí tiene mucho picho frío Ahora sí se les cayó la lana Ahora sí les cayó la nieve Ahora sí les cayó el granizo Ahora sí les cayó la agonieve Ahora sí, putos Seguramente ahora sí van a querer su concur No como los otros besos de la feria Allá estaban parados En la pinche feria En la basílica Nomás parados como chiles Nomás viéndome hablar como pendejo sí, quiere su San Marcos, ahora sí, quiere su conductor, ahora sí, quiere King ahora sí, quiere comer ahora sí, va a querer sábanas ahora sí, hijos de la gente, ya porque tienen tiene mucho frío. Es, así se llega, es, así es, se es llega, padre porque así llega, estas se personas puede. se vuelven virales justamente vuelven viral, por tener un discurso sí. adecuado eh, y además es que esa es la venta, o sea, tú tú ves eh, subirse un vagonero al metro y ya no te llama la atención porque tienen un discurso apuntado. Es, está apuntado. Al, o sea, principio, lo escrito. al principio te llama la atención cuando le cambian algo. Pero...